Conseguimos el punto caliente. El enemigo tomó el punto caliente. ¡Madre me disparó! el, el panel de la arma! Ha salido cinco veces ya.